No es una película, no era la grabación de una serie, esto no es ficción. Esto pasó en nuestro país, delincuentes cuando escapaban de la policía se deshacen de 10 millones de pesos en efectivo y en sencillo para que, la verdad, constante y sonante como diría la... para que los transeúntes paren, para que la policía pare y puedan... puedan ir. Los policías llegan de inmediato a guardar el dinero ahí, pero finalmente... 10 millones, oh, ahí está. 10 millones de pesos, Luchito. Eh, danos antecedentes, Danos pues. antecedentes de estos 9 millones que cayeron que en la carretera. Luchito, háblanos de estos 8 millones que... Eh... <risa> <risa> <risa> Porque estos 5 millones que... <risa> Perdón Lucho, pero es que ya la cuestión es, es que. Pero además Te pido un, perdón Ni falca se atrevió tanto Ni falca se atrevió tanto Oye, y ahí están todos los autos esperando Ahí está lleno de autos particulares Se, se, se paró el tránsito Y la policía recogiendo cantidad de, de billetes Que yo creo que algunos cayeron debajo del, del paso del paso nivel ¿eh? Tienen que, que haber caído está. Algo debe haber chorreado ¿Cómo se dice? Algo chorreó. Oye, pero fuera el deseo es ilegal, en este caso, eh, recoger cualquier billete, parece Lucho, ¿no? Cuando hay un procedimiento de este tipo. Eso se llama hurto por hallazgo. Así se llama ah, ese mira. delito. Eh, Debe haber sido hace unas dos semanas más o menos con el gatito fuimos a un accidente. En eh, Isabel Riquelme, ahí en le, la conexión de Isabel Riquelme con eh, la Ruta 5 atrás del canal... Hubo un choque, se volcó una camioneta con vino No alcanzamos a salir al aire, llegó toda la gente, estaban llevándose el vino, toda la cuestión Nosotros no nos llevamos nada, porque eso se llama hurto por hallazgo Ese es el tipo de delito Y eh, en este caso, esta situación parte en Pudahuel Donde un grupo de delincuentes lleva a robar a un eh, local comercial Que además tenía estas maquinitas tragamonedas Ah, pues eso Por eso se, se llevan efectivo. tanto dinero en efectivo Entran a robar a este lugar, se llevan un bolso eh, con dinero, escapan, se da el aviso a carabineros y carabineros comienza a hacerles un seguimiento vigilado. Ya. Yeah. Hasta que entran a la autopista. Cuando entran a la autopista, ahí es cuando ya carabineros se va encima de ellos y son las imágenes que ustedes alcanzan a ver, que van las patrullas de carabineros, va el vehículo escapando y ahí es cuando tiran este bolso por la ventana y vuelan estos billetes en una imagen casi de película como diría que le doy el crédito porque la frase de Carlos Alberto López, dinero contante y sonante, quedan todos los billetes volando por la carretera ellos siguen escapando y posteriormente se une personal de carabineros de la comisaría Radio Patrullas quienes finalmente logran la detención de estas seis personas que fueron los autores de este robo, cinco venezolanos, un chileno menor de edad, joven de 17 <ríe> años y ahí terminan detenidos y termina el dinero ahí en la autopista oye, yo creo que ...los matinales del mundo están con este video... No, es que este, video está... ...este video está dando vuelta al mundo de todas maneras... ...así que yo creo que en Argentina, en Perú, en Ecuador... ...incluso en otro continente porque es una imagen impresionante... ...oye Lucho, eh, primero que todo este tiene que haber sido un dato... ...de que está este bolso con plata y fueron a robar ese lugar... Y después los tipos lo tiran con sí, el... Sí, no sé si llegaron si llegaron ellos con el bolso o estaba ahí el bolso. Parece que ellos llegan con el bolso. Sí. Fue ahí donde echaron la plata. Claro, porque las circunstancias son un gran guionista de la vida, ¿no? Porque aquí los criminales, los delincuentes, se quieren deshacer del bolso con plata, pero no quieren esparcir la plata. Lo que pasa es que hay una rueda de una radiopatrulla, de carabineros que atropella, pasa por arriba, pisa el bolso y lo revienta. Mira, si podemos ver la imagen aquí, podemos, ahí, ahí va, mira, ahí va, ahí le pega y ahí se abre el bolso cuando, cuando esta rueda pasa por, el, por arriba del bolso, por el lado del bolso y lo hace reventar o lo abre y sale el billete de inmediato, y está había viento, ¿no es cierto?, una carretera abierta y empieza el dinero a volar, ahí está, ahí va nuestro compañero Mauricio Veintes, justo pasando que no... ...entrego esta información, ahí va Mauricio y tira a parar... ...pero después dice, no, sigo acá porque... Uh... ...sigo de largo porque quería hacer un casa noticias... Claro, hacer un a mí casa lo noticias. que me preocupaba... ...bueno, hay que financiar los viajes sí, a Buenos Aires, pues... Ahí, iba a, hacer ahí un... ...a mí lo que sí, me, preocup, pues. me preocupaba era que carabinero hay que financiarla también... ...los zapatos hay que financiarlos, pues... Ay. ...me preocupaba que carabinero finalmente... Eh, ...no se distrajera del objetivo principal que era pillar a los delincuentes... Y que, claro, que en ese minuto se hubiese preocupado de recoger los billetes, pero ahí vemos que son una cantidad de vehículos de carabineros impresionante, porque siguen de largo como tres patrullas. Y ahí de atrás bien mira, ahí siguen, son cuatro o cinco patrullas, y ahí de atrás viene el refuerzo de carabinero, que, mira, el, el taxi todo, bueno, no pueden parar porque están en una autopista, ¿no es cierto? Pero finalmente ahí carabinero logra parar el tránsito rápidamente ahí atrás y vienen corriendo desde una, eh, desde una patrulla que queda justamente atrás y pueden recoger el dinero entonces afortunadamente toda esta carrera terminó con estos eh, ladrones detenidos seis personas cinco venezolanos y un chileno no que mira julio yo quiero justificar porque mucha gente en redes sociales oye los carabineros recogiendo el billete pero claro, lógico no, porque su lógico porque de inmediato hay, eh, ...el dinero votado ahí podría haber... Eh, ...transformado esto en una calamidad... Claro. ...en un choque masivo, si los autos sí. paran... ...entonces carabineros reaccionan a los gener... ...quienes empiecen a parar, a bajar... ...claro, así. y por eso atrás corta carabineros... ...quedan dos patrullas más, después llegan una en civil... ...después llegan las motos... ...para cortar el tránsito, sacar todo el billete que siga... ...funcionando la, la cuestión... ...no es por un interés particular en el dinero... ...es porque si, si, era, era un, un, un objeto ahí el bolso... ...y los billetes de conflicto para... Para no, es que el, hubiera el, quedado el, la barra el, el, el acceso, en, claro. la, en la autopista y después los cuentan y ahí se sabe que fueron 10 millones, ¿no es cierto Lucho? <coughs> Me sale un gallito. Por aquí. Es que yo creo que los 10 millones, mira, ahí hay, hay un tema, el, el haber lanzado el bolso no es algo al azar. El, el lanzar el bolso es lo mismo que ha pasado en otras persecuciones, ¿se acuerdan ustedes? Que hemos visto de la Municipalidad de Providencia, de Santiago Centro, eh, que cuando los delincuentes escapan, tiran las armas. Eh, precisamente para que después, cuando si ellos son detenidos, no se les agregue el cargo de porte ilegal de arma. En el caso de los billetes, si es que ellos pretendían escapar, por ejemplo, si ellos lograban escapar y tiraban el bolso y los tomaban detenidos, por ejemplo, un día después, eso pasaba a ser delito de receptación y no robo con intimidación. ¿Me entiendes cuál es la idea de, de tirar el bolso? Es deshacerse de pruebas, finalmente. Lo hacen. Entonces, es una... ¿no es tan al azar? Es algo, eh, claro. Es algo común. Claro, es tempo... bien habitual. Sí, absurdo. Deshacerse de la claro, prueba, entonces, en el fondo. Yo creo que el avalúo, de lo, el, el avalúo de los 10 millones debe ser lo que informó la víctima que le robaron, no lo que después contaron. Ya, claro. bien Ahí difícil, debe estar el avalúo. Y lo otro, me es... agrega el, el gatito, con su gran memoria que tiene, el año 2018 aproximadamente hubo un hecho similar en la costanera. Pasadito yendo desde poniente a oriente, pasadito a la salida de Vespucio, también hubo un robo un camión de valores donde los delincuentes tiraron las bolsas ah, a la ribera del Mapuche. Sí, sí, sí, claro. Y también se generó una situación similar que Carabineros tuvo que de inmediato cortar eh, la vía y recoger las bolsas para evitar que para, pasara lo que decía Julio recién. Oye, ¿qué parte es exacta esta? Porque yo creo que hoy día, a esta hora, ya anda gente... Eso es con la orilla. con Santa María, creo. Con Domingo Santa María ah, Cerca porque, de General Velázquez, creo Fíjate que eh, ayer informaba a Radio Vivo Vivo Que los billetes llegaron hasta el río Mapocho Y estaban toda la ribera ahí Entonces, seguramente eh, Más de alguien hoy día fue a decir ¿Habrá que hay un billete ahí? Claro. Ah, tienen que estar hoy billetes En los Sale, ¿no? no, es que de verdad po, Claro, porque imagínate eh, la, eh, la gente que vive ahí en el sector Todo fue a cachar si hay, hay que unos billetes Ah, le decimos que eso... ¿Cómo se llama, Lucho? Cuando uno pide algo ajeno y no lo devuelve... Hurto por lleva... hallazgo. Hurto por, por hallazgo. Es decir, si uno se encuentra una billetera y no intenta devolverla, llamar a la persona del carnet de identidad y todo, ¿comete un delito? No sé si con el candela. Si te la llevas y alguien lo denuncia, sí. No, pero más allá de la denuncia, la tienes o ¿no? Tú, sí. Si tú te encuentras algo y no tratas de encontrar al dueño, es un delito. Es que más es? que encontrar, por ejemplo, pongamos por caso, te encuentras un computador en el Transantiago. Te sientes y hay un computador al lado. Lo ideal es que tú no te lo lleves a la casa de los ti, sino que lo lleves a una comisaría y decir, oye, ¿sabes qué? Encontré esta, esta, este computador. Y así como esta imagen está dando vuelta al mundo, algo similar pasó en Estados Unidos y nos ha llegado a nuestro país. Pero la diferencia... Miren, vamos a mirarlos y les vamos a contar que esto ocurrió. No estaba la policía presente, pasó en California, miren la cantidad de dólares, y los recogía.